Bienvenidos a una edición más de Mancharte ¿Tenéis latas de conserva en casa como estas que no sabéis en qué usarlas y siempre las acabamos tirando? Pues este es vuestro tutorial Os voy a enseñar a decorarlas con distintas caras como por ejemplo esta de aquí Vamos a ver los diferentes diseños que podemos crear de nuestras latas Y después veremos qué usos les podemos dar a las latas como macetas, cubiletes o para guardar cualquier cosa Así que quedaros en el tutorial y comenzamos Para comenzar vamos a necesitar utilizar pintura acrílica Yo he escogido de varios colores Podéis utilizar los que más os gusten Después un pincel, agua y tres latas de conserva. Comenzaremos con el color amarillo, dándole la primera capa de pintura a nuestra lata. Cuando terminemos la dejaremos secar y le daremos una segunda capa para que quede mejor pintada. Y estas serían nuestras tres latas pintadas. Ahora vamos a dibujar tres caras distintas, así que comenzaremos a dibujarlas primero con lápiz en cada una de nuestras latas. Estas serían nuestras tres caras. Y ahora comenzaremos a repasarlo con los rotuladores que hayamos escogido. Yo en cada una las voy a hacer con colores diferentes. En esta por ejemplo voy a utilizar el color negro y luego darle unos toques con el rotulador rojo. Si tenéis rotuladores permanentes utilizadlos ya que quedará mejor marcado. Y esta última la voy a marcar con negro y con algún toque de rotulador rosa. Y así nos habrían quedado las tres latas ya pintadas con el rotulador. Y por último, para darle un toque final a las latas, voy a utilizar la punta del pincel para hacer eh, varios puntitos de colores, ya comenzar con el blanco. En este caso lo podéis hacer como más os guste, así me habrían quedado a mí las tres latas ya pintadas con los puntos. Y estos serían los usos que le podemos dar a las latas, como cubiletes, como maceteros... Si plantáis alguna planta es importante hacer agujeros a la lata por debajo para que pueda drenar.